Y a partir de la donación del terreno a través de gestiones que hizo la propia facultante, el gobierno provincial y el gobierno local, obtuvimos un terreno donde construimos con fondos propios de la universidad la sede de reuniones del Consejo Superior, que también van a estar destinadas a otras actividades docentes y estudiantes en esa localidad. Eh, esa obra está terminada y será inaugurada en la primera reunión ordinaria del Consejo Superior de este año el 22 de marzo. En el mismo predio eh, se ha llevado adelante una, un proceso de licitación donde hay una apertura ya realizada para la construcción de las aulas de la carrera de quinesiología en su primera etapa. Así que esperamos que a lo largo de este año se inicien esas obras y que pronto puedan estar a disposición de todo el cuerpo académico, de los alumnos de esa carrera que están tan necesitados de esas instalaciones.